Este martes muchas madres no festejaron su día. Las felicitaciones fueron sustituidas por lucha y protesta para exigir a las autoridades, en especial a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, agilizar, mejorar las acciones y la destitución de María del Carmen Carabarín Trujillo, comisionada de búsqueda de personas del Estado de Puebla. Traemos un pliego petitorio que vamos a presentar en la Fiscalía y que vamos a presentar en la Comisión de Búsqueda. Y exigimos al gobierno el cese de ataques que las mamás que integran el colectivo Voz de los Desaparecidos se reunieron en el Zócalo de Puebla para dar inicio a la manifestación para dirigirse hacia la Fiscalía General del Estado. Durante su camino, compartieron su sentir e historias que tienen en común tanto la desaparición de sus seres queridos como la nula respuesta de las autoridades. Dolores Victoria tiene tres años buscando a su hija Ariana Corona Victoria, de 36 años, quien desapareció el 22 de diciembre de 2019, cuando salió a trabajar. María del Rosario llegó del Estado de México a la capital poblana con su hijo para buscar pistas que la lleven al paradero de su nieta, Alejandra Paz Landeros, quien desapareció en 2016 en Teciotlán cuando tenía 15 años. Otro de los casos fue el de Alejandra Arellano Rodríguez, quien desapareció el día 26 de marzo en San Martín Texmelucan. De acuerdo con su hermano, Juan Carlos, ella salió al cine con un amigo en la tarde, pero jamás regresó a su casa. Al llegar a las instalaciones de la fiscalía, pegaron mantas y lonas en las paredes y la entrada principal. Alrededor de las 14 horas llegó el padre de Arturo, quien realizó una misa para las madres y familiares que protestaron. En su mensaje recordó que en Puebla hay más de 2.600 personas desaparecidas y culpó a las autoridades de ser omisos así por estar alejadas del dolor y sufrimiento de las familias.